Seguimos en Gran Canaria Accesible. Esta tarde estamos encontrándonos amigos, pero no solo del mundo asociativo, sino también del mundo empresarial. Profesionales que llevan más de una década y más de dos décadas. No, no, y más de tres, y y más más de tres, tres décadas. Sí. Como 37 años, más o menos. 37 años en el sector de la accesibilidad. ¿Qué desde tal? Uno el de la ortopedia, concretamente. Ajá. Y además, esto es una cuestión que viene de generaciones: desde mi abuelo, luego mi padre, y ahora yo, y algún otro hermano que también se dedica al mismo. Y sí, estamos relacionados desde toda la vida con el mundo de la discapacidad y últimamente, pues claro, el que no entiende la discapacidad no entiende tampoco los problemas de la accesibilidad, uh -huh. que es lo que esta feria promueve, ¿no? El concepto de accesibilidad. ¿Y qué tal? ¿Cómo consideras este tipo de ferias que se den aquí en Gran Canaria? Hombre, a mí me parece un evento trascendental y además necesario. Si no hubiera, habría que inventarlo porque realmente, y además esto lo hablé recientemente con la concejala eh, de, de movilidad, con doña Gloria Marrero, el tema de las calles con, con, con barreras, Estáculo. con obstáculos, eh, ahora están actualizando la calle más de Gaminde todos los rebajes de las aceras yo llevo peleándome años porque veo alrededor mío, alrededor de, de donde yo tengo mi establecimiento, que hay un montón de gente que llegan hasta allí con muchas dificultades porque las sillas de ruedas no pueden acceder. Uh -huh. Porque se encuentran que hay una calle, un paso de peatones con un rebaje en la acera de acá y no tienen el rebaje en la acera de enfrente, por ejemplo. ¿no? Claro. Y cosas de estas... Es que yo voy por cada esquina que voy, por cada sitio, por cada ciudad que voy, ...voy mirando y sí. contemplando esa... ...identificando esas barreras... Esa barreras, porque quizás por mi profesión... ...estoy más sensibilizado y, y la, la distingo, la veo a una legua ...y cada vez que entro en un edificio... ...me doy cuenta de que no han tenido en cuenta la posibilidad... ...de poner una rampa, o de poner un ascensor... ...o de eliminar una barrera cualquiera... ...y digo, bueno, ¿qué arquitecto hizo esto? No? Claro, espacios como este sirven para esa sensibilización... ...que quizás tú, por tu bagaje profesional... Como decía, ya la tienes adquirida, identificas. Pero Gregorio, coméntanos, si queremos encontrarte, conocer, pedirte consejos, ver las posibilidades y las adaptaciones que tienes, a dónde nos dirigimos, dónde está tu comercio. Bueno, yo tengo un centro ortopédico que se llama. que tiene mi nombre, Gregorio Rodríguez Centro Ortopédico, en la calle Más de Gaminde, número 20. Y tenemos también una, una sucursal en Galdan, en la calle Algirofe número 27 y bueno en, en estos dos centros pues estamos ahí siempre disponibles a atender a todos nuestros clientes eh, a colaborar con asociaciones a colaborar con empresas del ramo también que o personas que quieran no solo asesorarse eh, comprar sino venir a pedir información y con mucho gusto lo hacemos ¿no? eh, tenemos como te decía el, el vivir en este mundo no, nos obliga a estar al día y a estar siempre informados y preparados para colaborar, por eso te decía la importancia de esta feria, que no solo es venir aquí a ver, en fin, a, a ver qué hay, sino a relacionarse con, con todo este mundo y también, por supuesto, a ver las novedades, porque en los últimos años se han desarrollado infinidad de... La tecnología nuevos. avanza... Eh, de medios y facilidades para resolver eh, problemas que en una vivienda ya establecida con muchos años de antigüedad a lo mejor para, para el baño eh, una pequeña ayuda una pequeña silla que facilite eh, el, el aseo de una persona con discapacidad eh, fundamental. es fundamental porque no vale la pena a veces tirar una bañera y poner un plato de ducha porque... ...cambiamos una barrera por otra, ¿no? uh -huh. preferible asesorarse y saber que es mejor... ...quitar una bañera y dejar un piso diáfano con una caída para el agua... ...y entonces existen sillas que permiten, que permiten una, esa, entrada. esa entrada y lucharse en la silla... ...y hacer, en fin, eh, acercarse al inodoro en la misma silla también. Nos quedamos con ese mensaje de establecimiento de redes que nos da Gregorio... ...de avance tecnológico y con esa invitación que nos hace de acercarnos... A, a tomar asesoramiento, a consultar, a, a conocer un poco los productos y las nuevas tecnologías que, que tiene. Sí, y Muchas a, gracias. Y a saber que existen medios para todo el mundo y profesionales que estamos ahí para eso. Pues eso es lo que se quiere. Gracias.